Todos los que están a ver. El... can por que vendarme esto. Había visto tanto infectado junto desde el colapso. Joder, creo que ni siquiera entonces. Eso ahora no importa. Tenemos que centrarnos en volver a Fort Hope. Creía haberlo visto todo. Ya habrá tiempo para hablar y analizar todo esto cuando volvamos a Fort Hope. Que a juzgar por lo que acaba de pasar, cuanto antes mejor. ¡Coñetera broma! Joli, tienes Recargando. que cuidarte. ¡Recargando! ¡Eh! Sin malos rollos. Lo que he dicho no iba en serio. Bueno, a lo mejor un poco, sí. ¡Oh, no! ¿Qué tenemos Ahí. aquí? si saliera de una trituradora. Va a venir. Hay que irse. Sí, señor. Sin salida, solo es un ascuño. Eso es lo que me digo. Otra cicatriz para la colección. Ah, esto se apaña con saliva al y... a levantarte. No llevamos la cuenta, ¿no? Recargando. ¡Ah! Necesito ayuda por aquí. <tose> Y está la salida. Qué bueno, te ayudo, gracias, señor. ¡Joder! Recargando, si no vemos al enemigo. Todo el día Joder, es como si hubiera peleado con un oso. ¿Vamos o okay? qué?